Dios, sea la gloria, a Dios, sea la gloria, a Dios, sea la gloria, por lo que él hizo, por mí. por mí. Dios los bendiga traigo los, estos acordes de la, del canto a Dios sea la gloria en el tono eh, do mayor eh, puede ser la menor su relativa porque lleva un mi mayor, lleva un un la mayor, la menor, lleva bastantes acordes este, este canto de adoración, gloria a Dios, lleva un do mayor, un mi mayor, con séptima, un la menor, pero esta la movemos a, a atrás, acá de este lado. Y la mayor. Pero esta también la, la dejamos acá atrás. De esta manera. Y un re menor. Y un fa. Hacemos inversión esta nota la movemos para, para acá, para atrás y hacemos un Fa menor igual, movemos la nota esta para acá esta nota la movemos para atrás y... creo esos son todos los acordes un, ma, un mi Mi mayor un séptima un mi menor séptima y un sol no sé si ya creo ya lo, ya lo había dicho todavía no pero esos son todos los acordes que lleva este este bonito canto gloria a dios y empieza más o menos de la siguiente manera como que ha hecho Dios por mí que sin merced dio su sangre carmesí ni las voces expresarán mi gratitud todo lo que soy y lo que espero ser lo debo todo a él y lo viene el coro adiós sea la gloria. Adiós. Sea la gloria. Adiós. Sea la gloria. Por lo que le hizo. Me ha levantado a Dios, sea la gloria por lo que le hizo por mí. Y solo son esos dos, esos dos párrafos, todo el canto. Eh, lo puedes repetir las veces que sea necesario que tú desees repetirlo y eso es todo les dejo los pdf el pdf en la descripción del vídeo para que lo descarguen ya anteriormente creo había subido los pdfs pero solo había subido un vídeo sin audio pero ya aquí un poquito más o menos lo los, los, los explico un poquito y ya cada quien lo arregla de la manera que quiere o lo toca de la manera que, que quiera. Dios lo bendiga.